gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más eh, El día de hoy les tenemos el desempaquetado y un poco el tema de la review del Xiaomi Mi Note 10 Lite Entonces a partir de la intro comenzamos con el video Y bueno muchachos, el día de hoy eh, les quiero comentar un poco acerca de este terminal Es un Xiaomi eh, de la familia Mi Note, el, es el 10 Lite eh, Realmente pues es un teléfono y Con unas características muy buenas Dentro del mercado Prácticamente viene a ser como un todoterreno Ya que las especificaciones Que tiene eh, Las dan entre una categoría alta E intermedia Principalmente por el tema de la batería Que tenemos una batería de 5.260 mAh Con carga rápida Esto equivale a que el celular Del 50 al 100% Se va a, a demorar en cargar más o menos unos 30 minutos no obviamente con el respectivo cargador de carga rápida y así si lo pondremos a cargar con un cubo convencional de 5 volts. pues el tiempo de carga será más lenta y afectaremos el rendimiento a largo plazo de la batería ya que eh, el celular pues viene con su propio cargador para cumplir con las especificaciones técnicas que nos brinda xiaomi algo muy importante es que tiene el chipset eh, tan potente como el Poco F2 Pro y el Poco X3. El Poco X3 es el celular con el que estamos grabando. Espero se esté viendo muy bien. Y de igual forma, ya le haremos el revisado a este celular. Que también está a la altura en gama de procesador. Pero en, camerí, en cámara nos ha quedado debiendo un poco, tanto como en batería. Continuamos con con las cosas muy buenas del, del Xiaomi Mi 10 Lite, es pues que tiene una pantalla de 6.47 pulgadas Full HD AMOLED, con eh, pues la pantalla es curviada y le da un aspecto esencial al teléfono, ya que tiene la facilidad de utilizar gestos muy rápidos, no tiene un Gorilla Glass 5 de 600 nit, una resolución eh, súper buena eso sí quiero aclarar y la gama de colores que tiene en su pantalla es muy alta entonces te brindará colores muy sólidos al momento de editar una foto tomar una foto o en los juegos del día a día si tu opción es comprarlo para jugar ahora vamos con algo fundamental que es el tema del procesador tiene un snapdragon 730 y adreno 618 no es un procesador que en mi uso personal, eh, yo le daría una puntuación de un 8, no por el tema de que sea lento, realmente es un celular muy rápido, y su procesador eh, te permite tener aplicaciones duales como el WhatsApp, Telegram o redes sociales, algo muy común en el tema de si tú te dedicas a marketing, es el tema de envíos masivos de mensajes. Este, este celular te permite trabajar conjuntamente con la aplicación de WhatsApp, las dos, y hacer envíos masivos. Eso es muy fundamental para eh, el tema del día a día. ¿no? Entonces ahí le sacamos una explosión al tema del procesador, lo cual eh, 100% es un procesador para el uso diario sin ningún inconveniente. Algo que quiero comentar es que hay la versión de 6 GB eh, DDR4X, muy bueno. Pues si lo vas a comprar para un uso diario, quedaría sobrando el celular en todos sus aspectos. El almacenamiento, pues es un almacenamiento de 128 GB que ya estamos acostumbrados hoy en día a obtenerlos Ya sea en un celular de baja gama, como es el UMIDIGI. Eh, aquí les dejaré en la pestaña del tema del revisado de este celular, es muy bueno también. Eh, la cámara eh, frontal es de 16 megapíxeles. Es muy buena eh, para el tema de hacer historias, ¿no? La, la batería puedes con carga de 30 watts rápida, 5260 mAh, como les comenté. Su sistema operativo nativo es de Mi 11 con Android 10. El Oreo. Bueno, en mi caso YouTube el Oreo. Igual aquí estarán viendo las imágenes del celular y... Y el tema del desempaquetado, ahí se verá con otra imagen porque soy yo el del pasado y bueno, yo ahorita soy el futuro. <ríe> Las bandas de conectividad es muy importante ya que este celular no se queda sin conexión a internet en varios lugares abiertos. Te da una conexión muy buena ya que tiene LTE 4G Plus y Bluetooth 5.0, ¿no? Wi-Fi 5 y infrarrojos también que es algo convencional que viene en el teléfono de los Xiaomi. Agradece por eso para molestar en las televisiones. Otros, pues tiene un lector de huellas en la pantalla y es muy rápido y funcional. Eh, el lector de la, del desbloqueo por eh, Face ID es muy bueno también. Conexiones USB-C, NFC para hacer el pago de las tarjetas. También viene con un conector Jack 3.5. Eh, bueno, y este celular básicamente está saliendo por los 299 euros, es un precio muy bueno para la categoría que se encuentra el celular, ¿no? Y recordemos que está eh, competitivamente con un, X, eh, un Poco X3 Pro y un Poco F2 Pro, ¿no? También pues le pasó al tema del rendimiento del Redmi Note 9 Pro, es una ventaja de estos celulares de gama, de, gama, de gama media de Xiaomi. Entonces bueno, no hay más que decir. He comentado todo. Mi experiencia como usuario es muy buena. Siempre lo he recomendado a este celular. Por todos los temas del, que tiene. ¿no? En temas del procesador, como les comento, les doy un 8. Porque el X3 Pro tiene un procesador un poco más fuerte. Pero caen en otras cuestiones. Y creo que ese es el punto de Xiaomi, que en algunas gamas quita unas cosas para aumentar en otras. Por el tema del usuario, es quien decide qué teléfono comprar, dependiendo de lo que él realice. Si es un celular para cámara, pues es el Xiaomi Mi Note 10 Lite uno de los ideales en este caso. Pero si te vas por un procesador bastante fuerte y rápido, es el Poco X3 Pro. Espero les haya gustado este video, esta pequeña reseña y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y me despido.